Bueno, eh, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por, por estar aquí. Eh, tal y como ha comentado Pablo, qué mejor momento que, que este tipo de eventos como para presentaros las iniciativas que hemos estado trabajando dentro de Plain Concepts, dentro del área de inteligencia artificial. Y muchas gracias a todos los participantes y los que han colaborado en, en este proyecto. Y bueno, lo primero de todo es hablaros de, de Charlie. ¿Vale? Eh, hemos estado trabajando bastante tiempo en proporcionar una plataforma que nos sirviese eh, a todos para entrenar este tipo de algoritmos que nosotros pudiésemos tener y sobre todo divertirnos, que es el objetivo también de, de esta parte. Eh, hemos incluido tecnología, en este caso de Wave Engine, para hacer lo que es en 3D un entorno para que podamos entrenar los distintos agentes eh, usando técnica de aprendizaje por refuerzo, ¿vale? en, toda esta, en toda esta parte. Eh, también, luego comentaros un poco que el objetivo siempre es aprender, ¿vale? O sea, no es un objetivo también de, y sobre todo, hacer distintos challenges con el resto de personas y demás, como os comentará Javier luego en la, en la plataforma. Con el objetivo de que al final podamos entre todos eh, ver cómo funciona la inteligencia artificial, ver cómo funciona en este caso los algoritmos, distintos algoritmos de aprendizaje por refuerzo y sobre todo hacerlo en un entorno 3D y amigable que verdaderamente nos ayude eh, a comprender todo, todo esto. Como ya he comentado también, bueno, en parte, eh, al final el objetivo es que esto también sea utilizando tecnología de Wave esto va a ser multiplataforma, por lo tanto lo vais a tener disponible tanto para Windows como para, como para Linux y vais a poder ejecutar este entorno virtual y vais a poder empezar a entrenar vuestro propio, propio gente. Eh, también, por último, deciros en esta parte que es de muy fácil instalación, no es como el resto a lo mejor de plataformas que habéis visto, se puede parecer un poco a la instalación que pueda tener como OpenGym, que son los que más se pueden parecer en este ámbito, solo que para ser un entorno 3D lo único que necesitáis e instalaros es un paquete de Python. Ya podéis directamente empezar a entrenar vuestro modelo, a entrenar vuestro agente y a ver cómo se comporta con el entorno. No necesitáis ninguna instalación más adicional. Por lo que eso también ayuda bastante a lo que es que empecéis directamente y empecéis a hacer el challenge y empecéis a disfrutar sobre todo y a entrenar vuestro agente en este entorno. Ahora mi compañero Javier os va a hablar un poco de, de Charlie. Vale, muy bien. Pues yo ahora mismo lo que os quiero enseñar es la web. Vamos a ver si... Es la web que hemos hecho de Charlie para presentar los challenges, los diferentes challenges de, de Arly. Vamos a ver si, si carga. Y bueno, os voy comentando un poco mientras tanto. En la web, tanto en la, en la pantalla inicial como en el... Eh, digamos, como luego más adelante tenéis los diferentes challenges. Ahora mismo hemos publicado el primero, que es un... le llamamos Lunar Lander. Es una navecita que tiene que aterrizar en, en una superficie lunar, en una plataforma. Y eh, nuestra idea es que eh, una vez que tengáis... o sea, digamos, invitaros a eh, probar, eh, jugar con Arli, eh, intentar primero con el ratón y el teclado a ver si podéis vosotros mismos aterrizar la nave y empezar a eh, daros digamos, ese entorno, ese framework, para que vosotros podáis eh, ir jugando con diferentes técnicas de Reinforced Learning, ir probando con diferentes funciones de, re de Rewards, etc. Eh, una vez que que ya tengáis eso, pues directamente en la plataforma. Nosotros eh, queremos que subáis vuestras soluciones y, y que las comparéis con las soluciones de otra gente. Y, bueno, tenemos ahí un leaderboard en el cual, pues bueno, iremos publicando eh, pues, bueno, las soluciones que vaya subiendo la gente, con la puntuación eh, que vayáis obteniendo y demás. Eh, nosotros hemos planteado una solución inicial eh, que está en el leaderboard que, bueno, parece que tenemos problemas del directo, eh, pero bueno, si no pasamos directamente al, al vídeo, ¿no? ¿Te parece? Vale. Bueno, mientras tanto os voy contando un poquito más sobre Charlie. Eh, como decimos, es, usa Python, eh, por debajo usa el entorno Wave Engine. Eh, la idea es intentar mm, mostrar entornos 3D complejos. Es decir, si os vais a otros sitios de Internet o, por ejemplo, Open Gym, eh, vais a ver entornos mm, más simples, donde entrenar al final es más sencillo y, y, en fin, utilizando algoritmos que encontréis en Internet vais a crear modelos que funcionen bastante bien. ¿no? En general, ya cuando nos vamos al 3D, vais a ver que todo es más complejo, los entrenamientos son mucho más largos y, y también más interesantes ¿no? de, de descubrir. Bueno, como veis, como decía un poco, eh, esta es la web, ¿verdad? Sí, vale, pues, simplemente os registráis, tenéis aquí un pequeño Quick Start, tenéis los diferentes Challenges, Aquí, como digo, ahora tenemos el primero, que es este Lunar Lander. Vale, esta es la navecita que os digo y bueno, y aquí simplemente de manera muy eh, alto nivel explicamos un poco en qué consiste este entorno. Y luego podéis iros aquí a la, a la, a la documentación de GitHub donde tenéis exactamente cómo instalarlo, cómo empezar a jugar con ello y, y demás. Ahora os quiero enseñar ya, Bueno, os voy a enseñar el leaderboard vale Simplemente para que veáis, esta sería mi solución, vale en este caso, y ahora os voy a enseñar un vídeo. Vamos a ver si lo encuentro. Esto lo pasa, se me ha quedado. Vale. Vale, debería arrancar ahora. Vale. Bueno, pues simplemente enseñaros aquí la solución. Eh, aquí, bueno, pues ya el modelo entrenado está haciendo, haciendo que la nave aterrice en la, en la plataforma. La idea es que use el menor combustible posible y eh, en este caso estamos forzando la nave Digamos, no solo aterrizar bien, suavemente, etcétera, sino que aterrice en el centro de esa plataforma. ¿no? Y, y bueno, como veis, en este caso ha seguido una estrategia de primero ir acercándose hacia el centro y luego, finalmente, ya baja lentamente. ¿vale? Eh, dependiendo de lo que uséis, de la estrategia que uséis en la función de Reward, etcétera, pues hará cosas eh, diferentes. Por ejemplo, nosotros al principio empezaba como a hacer así eh, ondulación, o sea, como si fuese un péndulo, ¿no? En fin, la verdad que está guay ver, ver cómo la IA va haciendo diferentes estrategias de manera más o menos creativa. Y bueno, deciros ya por último que estaré abajo en el stand de Plain Concepts y ahí podéis eh, ver esto en funcionamiento en directo y también jugar eh, con el ratón y el teclado para ver como vosotros mismos sois capaces de, de aterrizar y, y nada más. Bueno, bueno gracias. en último lugar, dar las gracias y bueno, ahora paso a, a Chema Alonso, que es el que va a continuar con, con la Keynote. Así que muchísimas gracias a todos.